Una de las compañías del programa de aceleración que tenemos recientemente eh, es una compañía que ya tenía pues, como unos 20.000 usuarios mensuales, y bueno, estaba bien, eh, y es una, es, es una aplicación que lo que quiere es que la gente guarde sus recomendaciones las cosas que le gustan, los días que le gustan, que lo pueda compartir y que también se inspire y encuentre cosas, ¿no? Eh, y nosotros lo que hicimos es un ejercicio con ellos de dos cosas fundamentales. Una es entender eh, cuál era realmente su propuesta de valor para que lo pusieran al principio de todo, redujimos completamente todo lo posible el onboarding y la activación de ese usuario, y luego cambiamos toda la parte de feeds y entender cuáles eran los contenidos eh, que realmente le estaban interesando al usuario, cuáles eran las dos primeras acciones que, que, que tenían que hacer nada más entrar en la aplicación para fomentar ese engagement. ¿no? En cuatro meses multiplicado por 10, uh -huh. sus usuarios eh, mensuales, que es una pasada. Eh, y simplemente hay muchas veces que hay sentido común es entender al usuario. Una de las primeras cosas es entenderlo con las métricas y tener estas métricas. Eh, ¿Cuáles son las que realmente van a afectar a tu negocio? Porque hay muchas vanity metrics que no son las que muchas veces tienes que medir y una vez que lo tienes eh, es ir experimentando y removiendo fricciones y tomando fricciones. Para realmente fomentar ese paz todo lo rápido posible y generar ese engagement. ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezar a invertir en.